Delegación Córdoba, nuevo convenio, emergencias y urgencias médicas, junto a ECO. Servicios de emergencias y urgencias médicas, atención domiciliaria y traslado para nuestros afiliados residentes en esta provincia. Comunicate al 0810 888 3226. Tu salud es nuestra prioridad. Instituto de Seguros de Jujuy. Gobierno de Jujuy. Unión, paz y trabajo.